Hola Eric. Hola Eric, cuéntame sobre Sociedad Juvenil Activa, el proyecto que fundaste y lideras. Sí, mira, este es un proyecto que nació en, en el aula de la universidad en la que estudié, en Querétaro, México, y prácticamente la idea nació, yo soy un estudiante de Ciencias de la Comunicación, y nació porque nos dimos cuenta en un proyecto que estábamos haciendo con, en una de nuestras materias, nos habíamos dado cuenta de que la problemática ambiental que se está viviendo en México protegiendo los uh, bosques, protegiendo las aguas, etcétera eh, es, es específicamente dado a la ignorancia de la gente entonces, bueno, pues ¿cómo combatir la ignorancia? a través de la información Decidimos empezar este proyecto con una página de internet en la cual se iban a subir noticias, se iban a escribir noticias, se iba a o, también poner links sobre páginas de otras organizaciones que están haciendo algo y cómo lo están haciendo, cuáles son las soluciones y dar información sobre muchas palabras que a lo mejor no, son, no eran muy familiares y que quizá aún en día no son muy familiares como sustentabilidad, este, ecologistas, que es la diferencia entre un ecólogo y un ecologista, etcétera. Entonces, empezó con una página de internet, ahora, eh, después de seis años de trabajo, el, yo la fundé en septiembre 29 de 2011 y hoy en día contamos con Facebook, Twitter, YouTube, eh, tenemos... Eh, un programa de, de radio que es podcast y tenemos también eh, un programa en televisión y um, ahorita los proyectos que estamos haciendo tal vez no están muy relacionados con los medios digitales como radio y televisión, están más enfocados a lo que es el cuarto sector. ¿Qué es el cuarto sector? El Ahora, cuarto sector es ah, una idea que retomamos de, de Europa, que bueno, pues tenemos el primer sector, que es el sector de los negocios, todo lo que este, uno, uno genera el sector número dos que es el gobierno y el, el sector número tres que son las organizaciones este, o asociaciones civiles uh -huh. entonces en este caso nosotros llamamos el cuarto sector porque en este sector vamos a generar nuestros eh, ingresos y vamos a proteger este, los derechos de la gente y los derechos de la naturaleza entonces bueno, pues para qué se necesita para esto es muy sencillo, es basado en las tres P's People, Planet, Profit, que significa gente, el planeta y la generación de ingresos. Les enseñamos a hacer negocios en zonas rurales uh -huh. que van a proteger el medio ambiente, que les van a generar dinero y que ese dinero que se va a generar va a ayudar a la comunidad a salir adelante. Dime, ¿y qué actividades recuerdas que... ¿Te sientas especialmente contento de haber realizado o que crees que son los puntos más altos que, que hizo la organización? Bueno, durante mi administración, cuando yo era presidente de, de, de esta asociación, uno de los uh, high peaks, como decirlo, uno claro. de los puntos más altos sí. este, que a mí me lleno de satisfacción y, y de alegría fue el comenzar el proyecto el primer proyecto con en San Juan del Río con una comunidad que se llama La llave les enseñamos a este, hacer un buen uso y proceso del manejo de los residuos eh, les dimos vendimos el proyecto con gobierno lo ganamos gobierno nos eh, dio el, los recursos para poder implementar este proyecto donde se dieron capacitaciones, conferencias, se les enseñó desde qué es el medio ambiente hasta cómo protegerlo y cómo salir adelante a través de las redes sociales y, y comunicar lo que están haciendo. Hoy en día están trabajando, generando ingresos y cambiando a la comunidad. No solamente tienen el centro de reciclaje que fue con lo que empezamos, sino ahora ya tienen este, un proyecto de... Eh, purificación de agua y, este, y hay otro proyecto sobre granjas orgánicas bueno, gracias Eric no, gracias a ti